Así es, eh, como es conocimiento de todos, eh, un guachimán ahí en la Guarana tuvo que eh, ultimar, eh, como usted bien dice, a una, a, una, a una de las personas que fueron a penetrar a la bomba de gas Javier. Ellos intentaron penetrar, o sea, penetraron y el guachimán estaba en una garita, ellos no lo vieron, estaba en una garita y ahí se vio precisado. En eh, eh, dispararle, donde lamentablemente falleció uno de estas personas. Hay un sentir popular, general, la violencia, ¿verdad? En sentido general, no solo aquí en San Francisco, ha que ah, ¿Qué llamado se le puede hacer a, a esas personas que, que delinquen y que cometen estos hechos? Bueno, eh, como siempre, le hemos hecho un llamado a, a todas esas personas insensatas que no quieren ajustarse a cumplir las normas establecidas. Eh, se le hace ese llamado, no, ellos nunca aceptan y nos tienen siempre de frente por eso. Todo el que no se ajuste realmente al cumplimiento de, de las normas establecidas nos va a tener de frente siempre a nosotros.